Cansada de los ruidos molestos Estoy cansada de los ruidos molestos De los ruidos molestos eh, Quiero descansar No, no quiero descansar no quiero descansar. Quiero quedarme acá mirando el techo. Y espero que no vuelvan más a golpearme la puerta. No quiero ver a nadie. No quiero que venga nadie. No quiero que venga nadie. No quiero que venga nadie. No quiero que venga, nadie. No quiero que venga más nadie. Estoy harta de las inyecciones. Estoy harta de las inyecciones No quiero más inyecciones No quiero más agujas Quiero fumar Quiero fumar así Un cigarrillo tras otro ¿Quién viene ahí? ¿Quién? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡Paren con los ruidos! ¡Paren con los ruidos! Mm. A mí no me importa. A mí realmente no me importa no levantarme más de acá, ¿eh? Esto es todo lo que yo necesito. Esto es todo lo que yo necesito. Esto es mi mundo. Este es mi lugar. Este es mi lugar. Esta mortaja que me está agarrando, que... Que, que me abriga. Quiero que esta sea mi mortaja ¿Sí? Esta, esta va a ser mi mortaja Que vengan, que vengan a sacarme. Que vengan a sacarme. Que vengan a sacarme de acá. ¿Eh? A ver si pueden. ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? A ver. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan! <risa> Manga de imbéciles. Creen que con que con una pastillita me van a parar. Creen que con una, unas mierdas que me dan me van a parar. Yo no voy a caminar, no voy a caminar, pero esto no va a parar. Mi cabeza no va a parar hasta destrozarlos. ¿eh? No me van a parar. Tráeme un té Tráeme un té Tráeme un té con limón Con algo ponele, ponele miel si querés Lo que haya ahí Fíjate No debe haber una mierda No debe haber una mierda ¿Quién se encarga de ahora De hacer las compras? ¿Quién se va a encargar de De ir a comprar? Necesito puchos Radio que se escucha de fondo, se me llevaron esa petaca. Se me llevaron mi petaca. Yo sé muy bien quién fue. ¿eh? Yo sé muy bien quién fue. Los tengo a todos identificados. Los tengo a todos vistos. Los tengo a todos acá. Acá los tengo a todos. Se creen que se van a escapar. ¿Eh? Quieren correr. Quieren correr más rápido que yo. Eso es lo que quieren. ¿No es cierto? No van a, no van a correr más rápido que yo. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? 4 y 2 son 5, más 3 son 8. Si lo divido por 2 son 4, eso me da 4 y 2, divido 2 son 2. 2 y 2 es un número par. Yo quiero números pares, quiero números pares, quiero números pares que me cierren, ¿eh? que no me tengan que dar cambio, eso quiero. No me des billete roto, no me des billete roto, china de mierda. No me des tu billete roto, mugriento, porque te voy a prender fuego el, el supermercado. El día que yo no esté, el día que yo no esté, agarran todo esto y lo queman. Lo prenden fuego, hacen una fogata, le tiran un litro de queroseno y lo prenden fuego. ¿Saben qué me voy a estar recagando de risa y aplaudiendo? Eso quiero, quiero que me aplauden, Que cuando me estén llevando me aplaudan y gritan: ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Qué bien que estuvo! ¡Qué bien que le quedaba esa cama!